del día de ayer pues, se involucró el país, eh, creando tal vez grandes expectativas de que en algún momento pues, nosotros podamos recuperarnos. La opinión de Pedro Esteban como economista, las expectativas que podemos esperar de la recuperación gradual de la economía de la República Dominicana. Bueno, mira, realmente la República Dominicana, por el momento estelar que se encuentra eh, y me refiero a la víspera de un proceso eleccionario, forzó un poco, a mi juicio, la apertura de la economía. Hoy se debate mucho en el mundo económico, ya no solamente en el mundo sanitario, cuál era el momento ideal para abrir las economías, sabiendo que ya teníamos 60 días en confinamiento y que con una economía con un grado extremo de informalidad, era necesario algún tipo de oxígeno a esas familias, a esas personas que viven del día a día. Más sin embargo, nos jugamos una gran apuesta en, en abrir la economía y permitirle a la sociedad que interrelaciones, que interrelaciones, eh, contando con su buena voluntad para que mantenga las medidas sanitarias propuestas, y así evitar los contagios. Y digo que nos jugamos una gran carta, porque ahora mismo nadie discute eh, los dos grandes momentos de la crisis, una crisis sanitaria, una crisis económica. Y si nosotros adicionamos un nuevo rebrote de la, de la, de la pandemia, producto de que la sociedad no acata los, eh, las normas de convivencia que se han impuesto, y hay que volver a a confinar a la población, creo que entraríamos en una peor crisis política, política que derivaría de una crisis, a una crisis social. Y si sumamos entonces esos, esas, esas eh, patas de la crisis sanitaria, económica, social y política, yo creo que tendrá repercusiones mayores. Por tanto, hay que hacer un llamado a la población, a la prudencia y al comedimiento en cuanto a su comportamiento porque estamos jugando un momento estelar y los resultados lo vamos a ver en poco tiempo. Si podemos ver, ayer fue el mayor brote, el mayor pico del brote mundial, con casi 120 mil nuevos contagios en el mundo. Estamos jugando a eso. Sin embargo, parecería que las condiciones naturales, parecería que... Algo que yo no puedo explicar desde de, de mi óptica ha permitido que la cepa del brote que anda en República Dominicana no sea tan agresiva como en otros países. Porque hemos visto todo por la prensa, por los diferentes videos en las redes, eh, el nivel de interacción que tenemos. Si sí. hay algo que hemos hecho dominic los dominicanos es violar todo lo que no se debía violar. Hemos jugado gallos, jugado pelota, hemos hecho procesiones, hemos hecho elecciones, hemos hecho eh, celebraciones de elección, hemos hecho todo durante la crisis. Y solamente, y digo solamente, eh, tenemos alrededor de no, 13 mil eh, contagios, y lamentablemente, 400 y tantas muertes. Mira, y eso, eso yo lo estaba comentando, recientemente, que si nosotros pasamos esta semana y los, cont y los contagios no se aumentaban y no había reporte de contagio había que redefinir entonces todo, porque quiere decir que todo lo que habíamos hecho estaba mal, porque el día de ayer, como dice eh, Pedro, el día de ayer yo yo hasta tuve que escribir el, para desahogarme en el Facebook, porque me me, me asombré con, con, qué, con qué facilidad eh, salió a la calle hasta el que no tenía que salir. O sea, sale todo el mundo a la calle y el molote el, el eh, la, la, la violación fragante de todas las medidas y como si no hubiésemos aprendido nada en 60 días o sea que después de, de esta semana si no hay un brote va a haber que redefinir va a haber que recapitular de todos los conceptos que teníamos del virus bueno, doctor no. uno de los planteamientos que se ha venido discutiendo en los diferentes foros económicos a nivel mundial es el modelo sueco suecia eh, decidió no cerrar tan drásticamente su economía y permitir que un mayor, una mayor interrelación social y, y mantener la mayoría de su aparato productivo funcionando. Se estima, y lamentablemente por aquí no podemos compartir, o no sé cómo compartir inform eh, información gráfica, pero... Cada vez que nosotros entramos a Facebook y damos nuestra ubicación a Facebook y cualquier red social, Google tiene unos super servidores que ubica la ubica dónde está cada persona y sí, permite de, determinar por el IP de la máquina y de los celulares y permite determinar el grado de parálisis de la persona a nivel mundial. Estableció en Suecia, las personas se mantuvieron en sus lugares de trabajo alrededor de un 29%, solamente no fueron a sus lugares de trabajo un 29% y a sus lugares habituales de transporte un 31%. El resto del mundo eh, se detuvo en sus lugares habituales de transportación un 77% y dejaron de ir a sus lugares de trabajo alrededor de un 68%. O sea, que prácticamente triplicó el grado de parálisis del resto del mundo con respecto a Suecia. Sin embargo, la tasa de contagio por millón de habitantes es la misma en Suecia que en el resto del mundo. Y la tasa de mortalidad en Suecia con respecto al resto del mundo es la misma. Por consiguiente, la única diferencia es que ellos no detuvieron su economía y el resto del mundo sí detuvo su economía con implicaciones enormes. Y que vamos a tener durante los próximos años. Eso era ¿Qué? ¿Qué? la ¿Qué? Esa ¿Qué? teoría. Perdón, Pedro Vito, esa es la, Entonces, esa es la teoría que muchos tienen y que llevaron a la, o, a, la o, a la oficina de la OMS en la, en la pasada reunión, donde eh, prácticamente le querían cuestionar un poco a la, al, al presidente, al director de la OMS con, por su relación y el mal manejo que se le dio al inicio al COVID-19 de da, diciendo de, de echándole en cara de que él creyó en todo lo que le decían los chinos en cuanto a este virus, o sea que las medidas que se tomaron fueron medidas de medidas chinas no medidas por un consenso eh, eh, a nivel de la OMS y, y, y aunque algunos países que es involucrado donde eh, su economía como tú dices no fue tan vulnerada, y, y le dieron el apoyo a, a, al, al, al, dice, al secretario de las implicaciones que esto ha tenido en el mundo para que ustedes tengan unos datos y nuestros amigos televidentes también y sepa la magnitud a que nos estamos enfrentando el impacto de la crisis económica del 2008 con la quiebra de Lehman Brothers y el resto de lo, del sistema financiero global y eh, la quiebra del sector inmobiliario global el Producto Interno Bruto Global perdió terreno o sea se contuvo en solo 0.8%, o sea, menos de un 1%. Hoy se estima, las estimaciones muy, eh, más eh, optimistas, que el PIB glo global caerá en el 2020 alrededor de un 5%. Por eso, que, por eso es, te digo que el, el mal manejo que se le dio era más económico que, otra, que salud. Todavía no sabemos Mira. si es un mal manejo porque la crisis e, e, está en pleno desarrollo y no sabemos cómo vamos a terminar y todo el impacto económico va a depender de qué tan largo o corto sea la crisis y terminar la crisis <risa> significa o encontrar un medicamento que de, de una vez por todas resuelva el desarrollo de la, de, la, de la pandemia y que elimine el, el foco contagio o enfermedad contagio o que aparezca decidida, decididamente una vacuna. Entonces, eh, siguiendo por el orden económico, pues te puedo decir que el Fondo Monetario Internacional, conjuntamente con la Organización Mundial de Comercio, estimaron que el mundo, en el escenario más optimista, va a bajar sus importaciones de bienes y servicios en un 17%, y que en el escenario menos optimista será de un 38%. O sea, que el rango de caída en la demanda de bienes importados de todos los países del mundo andará entre un 17% y un 35%. Imagínense ustedes las implicaciones que para nosotros va a tener sobre nuestras zonas francas, nuestras exportaciones y todavía no hemos entrado en el turismo. Mira, Se mira Pedro, el, el, esa similitud que tú haces, y a mí me gusta cuando... Eh, hacemos la comparación y tú te refieres, por ejemplo, en el caso de Suecia, las acciones que tomó eh, ahí como que eso es en, en Suecia. Recuerda que eso es en Suecia. Estamos en República Dominicana que Suecia nos lleva eh, año luz. Entonces, me gustaría, claro, sí, sí me gustaría. Fíjate no, que fíjate, ni, ni, fíjate. ni tecnología fíjate. ni educación. Lo que nos llevan es políticos. Fíjate cómo cómo Suecia. <risa> tú dices hace lo mismo que otros y los resultados son diferentes. Sí, pero mira, Victor, vamos a platanarlo un poco en función de lo que pasaba. No sé si será la Virgen de la Altagracia que nos está ayudando. Vimos Imagino todos sorprendidos y con la mano en la cabeza, como en medio de la peor, el peor momento, por lo menos de información que tenía la República Dominicana en en, en Puerto Plata, un señor salió y salió.